Yuri Buenaventura, su verdadero nombre es Yuri Bedoya, es un cantante de salsa, nacido en Buenaventura, Colombia, en 19 de mayo de 1967, su nombre fue puesto en honor del cosmonauta ruso Yuri Gagarin, primer hombre en salir al espacio. Tomó el seudónimo de Buenaventura, Valle del Cauca, puerto situado en la costa pacífica de Colombia. El padre Yuri, don Manuel Bedoya, nació en Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, Colombia profesor de música y de teatro, le tramite su pasión por este tipo de expresiones artísticas. Yuri creció escuchando la salsa neoyorquina de La Fania y la canción social de la chilena Violeta Parra. Luego de prestar su servicio militar, Yuri decide viajar a París para estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Sorbona, Universidad de París. Allí él hace amigos franceses y latinoamericanos. Para ayudarse en los estudios Yuri toca en el metro de París y participa en la fiebre latina que se propagó en París a comienzos de los años 1990 cantando con los grupos Caimán y mambo manía, al tiempo abandonó sus estudios de economía. En pocos meses Yuri se convirtió en uno de los cantantes de salsa más conocidos del París latino conociendo a Camilo Azuquita Ernesto Tito Puente y el venezolano Orlando Poleo En 2002 es invitado por el grupo de rap cubano orizas a participar en su álbum 300 kilos de rap Yuri los invitará a su turno a colaborar en su producción titulada ¿Dónde Estarás? En 2003 sale, sale su tercer álbum, Vagabundo, grabado en San Juan, en el yu cual Yuri se rodeó de varios de los mejores músicos de la isla. Roberto Roena, líder de la orquesta Apollo Sound, algunos miembros del Gran Combo de Puerto Rico y Cheo Feliciano, una de las míticas voces de la Fania All-Star. Yuri es quizás el ser más conocido en Francia, donde él, a través de su música, desea mostrar la cultura de su país. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.